Derechito Luis, somos de Resine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la nueva caja de Pokémon Cars Evolution número 5. Que viene, que viene con varios sobrecitos también de parte de nuestros amigos de Flash Condor. Recuerda que podés visitar la página de flashcondor.com.ar para ver todas las novedades en cartas, en juguetes y en peluchines excepcionales. Muy geniales, así que vayan y dale un mega saludazo de parte de RDS Cine. Ahora sí, vamos a ver que en esta nueva colección titulada Campeón Mundial Vamos a tener la posibilidad de tener la carta de Ash De Ash y Pikachu, del Ash Campeón del Mundo Vamos a ver si nos saldrá en la caja o si tendremos que abrir varios sobrecitos hasta que salga esa carta Y muchos, muchos Pokémon más para seguir sumando a la colección de Pokémon Kax Evolution 5 pero, pero, pero, antes que nada, antes que nada, chicos, queríamos mandar un mega saludazo. Aguarden un instante, creo queríamos mandar un mega saludazo a quienes siempre nos siguen. A quienes nos estuvieron escribiendo esta semana. Recuerden que todos los saludos siempre aparecen en el video siguiente, así que estén ahí pendientes. O activen la campanita del canal para que les avisen cuando salgan los nuevos videos. Un mega saludazo para empezar para Joaquín Medina Palacio, que nos escribió en el último video de Fortnite. También un saludazo para Renato Jaime. Para Matías Castellino. Un saludazo para Joaco Styles. Otro mega saludazo para Mateo Gameplay. Para Laucha. Para Mr. Tiago. Y también queríamos saludar a los primeros que.. A los primeros que nos siguieron en el canal. Pero bueno, ¿Quieres saber quiénes fueron los primeros en inaugurar, en seguirnos en este mega canal? Vamos a verlo en el siguiente video de Fortnite. Así que esperen es un mega saludazo a ustedes que nos siguen desde el principio. Mega genios de las cartas. Claro que sí Ahora sí, empecemos a ver qué cartas nos encontramos ahora en esta quinta colección Que tiene, miren, una cajita con estilo metalizado, como ustedes pueden ver Con el sello 100% original que lo distingue de otras copias Tenemos acá el sellito metalizado de campeón mundial Un Pikachu con patas y un as totalmente campeonardo Que mira, wow, se multiplica por acá Vemos acá al costado como son los diferentes sobrecitos, como los que aparecen acá de Pokémon, son todos verdes los de esta saga. Y las cuatro cajas anteriores de los diferentes colores con diferentes entrenadores. Y después tenemos acá al costadito un gran Dragonite, claro que sí, el Mega Dragon Panzoncito de la primera generación. Y al abrirlo, claro que sí, como siempre, tenemos el computador de cartas para que vayas tachando todas las cartas que ya vas coleccionando en esta quinta caja. Vas a encontrar cartas desde el número 705 hasta el número 850. Bastante bien, bastante buenardo. Y por dentro tenemos algunas imágenes de algunos Pokémon que seguramente ya debes tener si estás coleccionando como un pequeño Torchic. Un pequeño Hengar puede ser un Cubon. Pero qué cartas, qué cartas saldrán en esta caja? Recuerden que en las cajas siempre salen las mismas cartas, las mismas 32 iniciales de cada colección. Y todas las variantes salen en los diferentes sobrecitos. Vamos a ver entonces que la primera carta que nos encontramos es un Vegegen, el Pokémon tipo alienígena. Lo vemos acá con el tipo psíquico encima, con 273 puntos de ataque y de defensa. Seguido de Escavalier, el Pokémon, Caparazun Caballero, con 405 puntitos de ataque tipo bicho y tipo metal. Vamos a ver que el siguiente es otro metalizado. El metalizado de tierra tenemos a Probopass, que está... este <ríe> ¡Está arriba Arbudo, Con 427 puntitos de defensa. Seguido por un Lifion, un Lifion tipo hoja, que acá de arriba tenemos las debilidades de cada Pokémon. Recuerden que si quieren ver las reglas de cómo jugar con estas cartas, tenemos un video en el canal donde te muestran todos los puntajes para poder jugarlos. Y este tiene 350 puntitos de ataque, el más poderoso de sus tres puntajes. Después tenemos a Copperaya, el Pokémon, el Pokémon elefante con de todo, tiene puños en vez de trompa, con 394 puntos de ataque, tipo metal, claro que sí, seguido de... Epa, tenemos a uno de los perros legendarios de la segunda generación, tenemos a Entei, el perro de fuego, el perro que renació de las llamas de Jojo, con 361 puntitos de ataque... Seguido de Coffin de la primera generación, un tipo tóxico, con 317 puntitos de defensa. Nada más tóxico que responder mensajes a las 3 de la mañana. Después tenemos a Blissy. <ríe> la tenemos a Blissy, la evolución de la Chansey normal, que es normal, o oh, tipo hada. me parece que era. No, creo que sigue siendo normal, con 130 puntos de ataque de defensa y 229 de velocidad. Su habilidad son los tipo puños, los tipo lucha. Después tenemos una carta del Magmortar, la evolución de Magmar, tipo Fuegardo, claro que sí, con 317 puntos de ataque y un mega cañón en el brazo. Vamos a ver que la siguiente carta que sale en la caja es el Porygon 2. La segunda versión de Porygon que ahora ya no es poligonal, ahora ya es circular como en los videojuegos cuando van mejorando su calidad gráfica, este tiene 306 puntitos de defensa y es tipo normal. Muchas veces hemos visto varios de cartas normales que terminan rellenando los diferentes masitos del juego de TCG de Pokémon. Y Poryon es una buena opción entre ellos. Después tenemos a Fraxur. El pequeño dinosaurio evolucionado. Okay. Sí, tipo... No, dragón. ¿Qué dinosaurio? Es un dragón, no un dinosaurio, me van a decir. Pero bueno, me van a funar por decirle dinosaurio al pobre Fraxur. Con 366 puntitos de ataque seguido de... Tenemos el pequeño Meltan, que después se va al gimnasio y se vuelve un Mel Metan con 251 puntos de ataque y de defensa. Seguido de... Ta, ta, ta, ta, ta, tenemos a la Indidi hembra, la Indidi hembra tipo psíquica, tipo normal, con 295 puntos de, va, de velocidad. ¿Qué tecnología tenía en mente viste los puntajes del Fortnite? Pero no, es de velocidad. Después tenemos al pequeño Joltik Joltik que es tipo eléctrico La arañita eléctrica tipo bicho Con 251 de velocidad A ver, todavía hay más cartas en esta caja Y este que sigue es un falling El Pokémon 100 pies Hecho de múltiples cabecitas Con 328 de ataque y de defensa Tipo lucha Es como si fuese una legión insectoide básicamente Tiene acá sus escuditos por orejeras y su casquito me encanta. Después tenemos a Gótica que va a evolucionar. Es una tipo, tipo psíquica con 218 de defensa. La Pokémon Gótica. Seguido de la Pokémon Smochum. La Smochum que tiene 174 de ataque y 251 de velocidad. Es tipo hielo y tipo psíquico. Seguido de tenemos acá al q -on. Ah, oh, ¡Pobre la historia de q ¡Pobre el Creepypasta! Uno de los primeros que había salido de Pokémon en esa época. Pero bueno, el q tiene 317 puntitos de defensa y va a evolucionar para hacerse tan fuerte como un Marowak. Después tenemos al Electrode, el primer Pokémon Pokébola explosiva. Tipo eléctrico con 438 de velocidad. ¡Epa! ¡Tremendo puntaje tiene! ¡Tremendo puntaje tiene nuestro Electrode. Vamos por el siguiente que es el Smirgle El Pokémon monito artista Con 273 puntos de velocidad Tipo normal Seguido de otro de los perros legendarios De la segunda generación El buenardo, el buenísimo de Suicune Tipo tipo agua Que este te iba a este lo tenías que ir atrapando en toda la región de Yoto. Porque este se iba moviendo de un lugar a otro hasta que terminabas venciéndolo o atrapándolo. Con unos 295 de velocidad y 361 puntitos de defensa. Seguido del Farfetch. Farfetch tipo normal, tipo pollito a la cacerola. Es un tipo volador de 306 puntos de ataque. Seguido del Pokémon más siniestro de la primera generación. Si Mog no era siniestro, este sí lo era. Hipno, Hipno y Drowsy, te digo, eran... Ustedes tienen que ver la Pokédex. La Pokédex de Hypno y de Drowsy y es muy nefasto como ataca a los jóvenes que se pierden en el bosque. No. Este Hypno tiene 269 puntitos de ataque. Seguido de... La vaca Miltan, que te da el dulce de leche, Pokémon. Con 339 puntos de defensa Y esto es canon Le hacen dulce de leche de Milton Claro que sí Seguido por qué onda Tenemos un Pikachu roquero Un Pikachu bien rockero O prehistórico de la región de Hisui Con 306 puntos de velocidad Y la colita de corazón dice que es un Pikachu hembra Seguido de tipo eléctrico Claro que sí tenemos al Celebi, el legendario Celebi que salía de la Pokébola GS. Pero que bueno, al final tuvo su película y nunca ha explicado qué onda con la Pokébola GS. Si lo tenía dentro o no. Pero Celebi en la peli podía viajar a través del tiempo con 328... Uh, mira esto. 328 puntos de velocidad de defensa y de ataque por igual. Seguido del Pato Dockler. El Pato cuacuac tipo agua, tipo volador. Con 229 puntitos de velocidad y la casa tiene ese pequeño corazón en su cabeza y en su pecho después tenemos el Pokémon helado que vendría perfecto para estos días calurosos el vainillit, el helado de Pokémon, de, digo el Pokémon de helado de vainilla tiene 218 puntos de defensa y de ataque seguido de otro clasicardo de la primera generación el Sil Sil Sil el Sil Marino tipo agua con debilidad eléctrica y a los tipo hierba tiene 229 puntitos de defensa vamos a ver que la siguiente carta es el Armaldo, el Armaldo Barreras <ríe> tiene 383 puntos de ataque 328 de defensa y es tipo bicho, es tipo bichardo total, seguido de el executor clásico de la primera generación, el Pokémon Palmera de varias caras, tiene 317 puntos de ataque, nada mal, tipo psíquico y tipo hierba, seguido por un tipo acuático, el Corfish, el Corfish de Ash, claro que sí, tiene 284 puntitos de ataque y esto... Estos, estas fueron las cartas que vas a poder conseguir en la caja Esperé nomás que ahora abriremos los sobrecitos Pero veamos acá un repaso rápido de las genialidades que hay Hay varios Pokémon legendarios, eso me gusta un montón De las primeras generaciones y de las últimas Y no sé si habrán notado que la Pokédex ahora tiene un marco de color azul Para que se vean mejor los Pokémon, claro que sí vamos a entonces a guardar estos, lo metemos en la caja, el resto de las cartas también van a estar metiéndose ahí para estar bien resguardados y empecemos por los sobrecitos, cuáles son los Pokémon que más estás esperando, cuáles son los Pokémon que más querés ver y cuáles son los que ya te salieron cuando los abriste, comentanos debajo del video, queremos saber qué Pokémon es tu favorito de esta nueva colección Empecemos a ver este Pokémon, este póster, digo, de color, de color de White Machine. Que acá lo tenemos con el logotipo de Flash Gondor. Los chicos menores de 3 años no pueden coleccionar, pero sus papás y sus hermanos mayores, claro que sí. Y abrimos y ya, ya, ya, ya. ya. Empezamos a ver una cartuli muy genialosa. Vamos a ver qué. Sigue sí, el logotipo de atrás, 5 cartas. Y la primera carta que nos encontramos es una metalizada de Carablas. ¡Mirá qué efecto más copado! La metalizada circular nos muestra a este tipo de insecto con 273 puntitos de ataque. Seguido, dado vuelta tenemos al Mega Banet, una versión Mega de nuestro Banet de este fantasmanoide, tipo fantasma de 471 puntos de ataque, muy poderoso, no tiene fondillo pero está muy bueno. Seguido por una versión metalizada. Ta, ta, ta, ta, ta. Che, me acabo de dar cuenta. Es la primera vez. Es la primera vez que metálicas. Las cartas de Pokémon Cars Evolution. Es la primera vez. Wow. Vamos a ver si nos sale un Pikachu así. Pero bueno. La primera metalizada de esta. Ta, ta, ta, de este unboxing. De esta apertura es Galvántula. Galvantula que lo tenemos acá como un efecto prismático con un efecto brillante muy genialoso, está buenísimo. Mirá cómo va cambiando de colores Elgal, vántula tipo insecto y tipo eléctrico con 346 puntos de velocidad. Una genialidad. Vamos a ver que en la siguiente ya tenemos otra metálica. Pero mirá, con otro efecto bárbaro. Está buenísimo cómo están las franjas ahí. Cómo va cambiando. Tenemos a Kringler, que es el clásico Pokémon con el que Ash fue en su primer gran campeonato en la primera generación. Kringler tiene 394 puntos de ataque y 361 de defensa. La siguiente carta es... Ta, ta, ta, ta, ta. Tenemos... Epa, otra más que también tuvo as, otra más que es el Crowd Down, Crowd Down también tipo agua, pero también tipo siniestro, tiene 372 puntos de ataque. Y mirá lo que es este efecto, está buenísimo. Vamos a ver que encima tiene la marca de las pokebolas que me encanta un montón. Vamos a ver que el primer sobrecito ya nos sorprendió con una metalizada, una común, pero es una versión mega y tres metálicas brillantes que están tremendas. Vamos a ver cómo serán los siguientes sobres. Cómo serán los siguientes sobres después de esta gran apertura. Y la primera que encontramos La segunda. El segundo sobrecito de esta tanda. Recuerden que... Oh, wey, ya vimos cuál salía. Recuerden que después tendremos otra tanda más de cartas de Pokémon y otras de Fortnite. Así que quédate pendiente del canal. Vamos a dar vuelta acá a estas dos cartulis. Y la primera que nos encontramos es entonces un suabuk de primavera, suabuk recuerden que le cambian las florecitas durante las estaciones y este es un tipo normal y tipo hierba de 328 puntos de ataque seguido de la metálica de melmetan, tenemos a melmetan metalizado todo brillante todo genialoso tipo metal con mira 42 puntos de ataque pero compensado con 423 de pura defensa está muy buena Está muy buena para coleccionar todos tus Pokémon así, en versión metaleras y en heavy metal. Seguido de... Rigos, tenemos al misterioso y macabro Rigos, bien momificado. Con 317 de ataque y 427 de defensa. Una carta muy poderosa, claro que sí. Seguido de... El Donphan, el elefante trompita. El Pokémon elefante acorazado. Tiene 372 puntos de ataque y de defensa. Nada mal. Seguido por... ¡No! Si te digo, si te digo que es de los más poderosos y favoritos. Es el Mega Rayquaza. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene 300... No. Tiene 504 de ataque. Tremendísimo. Tenemos el Mega Rayquaza. Tipo volador y tipo dragón. El Pokémon Dios Quetzal, cual bien poderosísimo, sale en estos sobrecitos, así que este segundo sobre no tuvo tantas metalizadas, claro que no, pero tuvo muy buenos Pokémon, un Omega y un metalizado de Mel metal. ¿Quién más pedir? Vamos por el siguiente sobre, vamos a ver si nos sale un sobrecito tranquilo, un sobrecito donde salga un Eevee, un Pokémon más común, o de nuestros favoritos de la tercera generación, los pequeños Torchip, Mugchips o si no un Trico. A ver, tenemos acá un par de dos vueltas, vamos a dar vuelta a las cartas y nos encontramos con otro crowdon metalizado también con el efectillo de las pokebolas bien geniales, 372 de ataque seguido de un Dracosolt el dragón culón como dirían algunos el dragón que es pura cola tiene 328 de ataque y es tipo dragón y es tipo eléctrico seguido por otra metalizada de kingler lo vemos ahí es hermoso el efecto que tiene ahí de fondo bien prismático como el de los caleidoscopios de antes seguido por un pínamo también ahí con ese efecto que está cada vez mejor tenemos al pequeño tiramo eléctrico con 240 puntos de velocidad me gusta mucho porque es como si tuviese las ondas de agua que está buenísimo hoy yo por esto sí que es lo más ¡Ah! tenemos a una gotitel tenemos a la evolución de gotitas ya a la segunda fase pero con el efecto metalizado corrido a ver cuánto tiene ataque, 225 punteles de ataque, tiene 251 de velocidad y 317 de defensa pero cuando una carta sale así rara con un problema de impresión, es mucho más coleccionable. Claro que sí, si te sale una así, no la cambies por nada. Y más porque está brillante. Es ¿eh? tremendo. ¡Es buenísima! Vamos a ver, una sola vez me pasó con una carta así rara de Yu-Gi-Oh! y te digo, fue como.. No, no. ah, Unas rarezas es que son. Sorpresas que te alegran el día, básicamente. Pero bueno, tenemos metalizadas y tenemos un, un tercer sobre bastante potente. Bastante potente, vamos por el siguiente. A ver, ta, ta ta ta ta Recuerden, chicos, hay muchos coleccionistas de cartas Pokémon del TSG oficial que no les gustan que las cartas estén corridas. Porque las cartas corridas, sí, no, no es que sube el valor ni nada por el estilo. Y se ven un poquito raros, pero... Se pueden seguir usando, claro que sí Se puede seguir jugando con ellas sin problemas Pero cuando veas una que tenga el texto cambiado O oh, alguna rareza del brillo Esa no la cambies por nada Porque sí son rarísimas A ver, tenemos más Si la carta es súper especial eh, Si es un dito chiquitito Es como, bueno, es una linda carta Coleccionala, pero si tenés. Un Mega Rayquaza todo con, un, con otro nombre, es como ¡buah! la locura señores, imposible que se repita tanto. Después tenemos un Hitmontop en este nuevo sobre, tipo lucha con 317 de ataque y de defensa, seguido de... Tenemos a la las las tenemos ahí al Pokémon de Hielo Fantasmal con 350 puntos de velocidad. Seguido por Wizzle la evolución de Koffing, tipo tóxico de la primera generación, tiene 372 puntitos de defensa y dos cabecitas, uno mirando hacia cada lado de la librería. Después tenemos a la Altaria, la tipo voladora dragón, que vuela sobre una nube esponjosa, este Pokémon dragón tiene 306 puntitos de defensa y... El siguiente tenía que ser un mega épico, claro que sí. Tenemos a Tioxis en forma de ataque. Recuerden que Tioxis es uno de los Pokémon casi legendarios de la tercera generación. Pero que lo encontramos en el espacio con diferentes formitas de defensa, de ataque, de velocidad. Tiene 438 de velocidad y 504 de ataque Una locura este tipo psíquico Muy buen, muy buen sobrecitos Y la verdad, no hay metálica en este sobre Pero son todos Pokémon poderosos y geniales Vamos por el siguiente, vamos por el siguiente Vamos a ver, casi abrimos dos Vamos a abrir este de este lado Para que no se vea cuál Pokémon sale de una Vamos a ver, todas las cartas están... Uah. Hay tres que hay que dar vueltas. Y ahí estamos. La primera que nos encontramos es un Baltoy, el Pokémon Torombolo. Tipo tierra, tipo psíquico. Con 229 de defensa y velocidad. Seguido por una linda metalizada de Axiu, el pequeño Pokémon dragón. Que la veíamos ahí con una de las entrenadoras. Que seguía a Ash durante sus viajes Pokémon del anime. A ver, tiene. 300 puntitos de ataque, nada mal Muy genialoso, muy lindoso de. Chandelur. tenemos el Pokémon Candelabro, Fantasmal Tipo Fuego, con 306 Puntos de Defensa, seguido por Una Pokébola. recuerdan que en las primeras En las primeras series de estas cajas Venían Pokébolas. tenemos la Pia Ball, la Pokébola Pia Si tu adversario baja un Pokémon Del mismo tipo que esta Pokébola, envíalo a su Pila Descartes, ¿Qué Pokémon es, sirve Sirve para el Pokémon siniestro, para el Pokémon Tóxico y para el Pokémon hierba. Y el siguiente es un Mega Latios. Un Mega Latios que se volvió una nave voladora. Recuerden que Latios es un Pokémon tipo avión. Pero acá ya es, un... es... es un avión de otro planeta. Tipo dragón, tipo... tipo psíquico. Con 900 va. Con 394 puntitos de ataque. Muy genialoso. Sus debilidades son dragones, hielo y fantasma. Este sobrecito me gustó bastante por el Axio y por el Mega, el Mega Latio, seguido de una Pokébola. Vamos por la siguiente. Vamos a ver si salen más de nuestros Pokémon favoritos. Porque sabemos que todos tienen una cantidad de Pokémon favoritos dentro de todos los Pokémon que salen en estas colecciones, en estos juegos de Pokémon. A ver, damos vuelta a las cartitas. Y la primera que nos encontramos es el Hablando de Favoritos. TIRANITAR, TIRANITAR de nuestros favoritos pero en una versión con un fondo metalizado, tipo siniestro, tipo tierra, con 403 puntos de ataque Bueno, no me digan que, que estoy diciendo tierra al tipo roca, eso está mal, pero bueno Tenemos al tipo Dinosaurio, Al Godzilla de los Pokémon, está buenazo con 403 de ataque y 350 de defensa Seguido de Milzer y el Pokémon Leche, hecho para ser crema batida, es un Pokémon de tipo Hada, con 196 puntos de ataque y de defensa. Seguido por tata, -ta -ta -ta, tenemos la evolución de Balto y tenemos a Claydol. Claydol ahí, todo brillante. Es muy lindo, es muy hermoso. Es tipo roca y tipo psíquico con 339 puntos de defensa. Vamos a ver la siguiente carta que es, otra metalizada y es... El Marowak, la evolución de Cubone. Sí, en esta versión metálica que está bueno porque tiene el efecto de las marcas que vienen en la caja. A ver, si te lo mostramos ahora en la caja de Pokémon, ese mismo efecto lo tiene este Marowak. Me encanta un montón. A ver cómo brilla y tiene 350 de defensa. Vamos por otra metálica más. Claro que sí. Y es Lampen. El pequeño Pokémon que después evoluciona en el Pokémon Candelabro de Fuego. Tipo Fuego, tipo Fantasma. Tiene 240 puntos de defensa. Un muy buen sobrecito con este Tiranitar Y estos metalizados están buenísimos. Y el pequeño Milcery. Claro que sí. Vamos por el siguiente. Hasta ahora, hasta ahora los que más me gustaron fueron el Rayquaza, el Mega Rayquaza, Mega Latios. Tenemos a Tiranitar y Paria de las que están buenísimas. Vamos a ver, 1, dos, 3, cuatro, cinco, una sola carta de vuelta y nos encontramos con otro Mega Latios. También lo tenemos acá. Recordemos que Mega Latios es débil a los tipos Dragones, a los tipos Hielo y a los tipos Fantasmas. Seguido por el pequeño Solosis. Tiene dos evoluciones. El Pokémon Acuoso, tipo psíquico, tiene 196 puntos de defensa. Seguido de otra Pokébola Piabol, que está bastante copada. Vamos por la siguiente, que es el Mock, el Moco Tóxico de la primera generación. La evolución de Grimer es tipo tóxico, claro que sí, con 339 puntos de ataque. Vamos por la siguiente, que es el. Suana, el Pokémon Gansito Marinela tipo agua tipo volador tiene 300 puntos de ataque y es débil a los tipos roca y a los tipos trueno un sobrecito bastante bastante copado con un poderoso mob y con un poderoso Mega Latios pero ahora quiero preguntarte, fanático de las sagas de Pokémon, ¿estuviste viendo nuestros videos anteriores? Estuviste viendo... ah mira, nos quedan tres sobrecitos más para abrir Pero queremos saber antes si estuviste viendo los videos de los sobres de Pokémon 3 Si estuviste viendo los videos especiales que también subimos en el canal Y si estás viendo la serie de anime Ustedes recuerden que estamos viendo ahora mismo, semana tras semana en, bueno, en las diferentes redes japonesas están saliendo los últimos capítulos de la saga de Ash como entrenador y después empezará en abril la nueva temporada de Pokémon con dos nuevos personajes así que no se lo pierdan vamos a ver entonces los últimos Tres sobrecitos de esta tanda de Pokémon cast Evolution 5 Recuerden que después tendremos otro más Otro más Después de todos los unboxings que tendremos esta semana No se lo pierdan Vamos a ver Y si tu amigo se lo perdió Anda y llamalo y decirle fíjate que salió un nuevo video de RS Cine Acá tenemos dos cartas más das vueltas Y nos encontramos con Una metalizada de Electric Electric el Pokémon ¿Qué te puedo decir? Es el Pokémon que no te querés cruzar en el mar y la anguila eléctrica más prehistórica que hayamos visto, tipo eléctrico con 295 puntos de ataque, me gusta mucho el fondo metalizado, seguido de Naganadel, el Pokémon Ultra Ente, Tóxico y Dragón, tiene 269 puntos de ataque y 269 de defensa, va, 375 de velocidad, eso está buenísimo, Seguido por un pequeño y brillante, dirling de primavera. mirá qué hermoso que es, qué genial, qué tierno. Tipo normal y tipo hoja, tiene 240 puntos de ataque. Seguido por otra metalizada que tenemos acá, al pequeño Swablu, que después va a evolucionar en Altaria con sus alitas esponjosas y tiene 240 puntos de defensa. Me encanta un montón. Vamos por la siguiente que es otra metalizada, pero me gusta que tienen diferentes tipos, diferentes tipos de fondos. Este se ve como de un color arcoíris buenísimo, buenardo, no sé si lo pueden ver con la cámara. Pero el Emolgat es tipo eléctrico, tipo volador, con 335 puntos de velocidad. Un sobre que está más que espectacular, claro que sí, con todos los Pokémon chiquitines y dos poderosos para agregar a la colección. Vamos por el anteúltimo sobre de esta tanda de cartas de este mega unboxing que tenemos esta semana. Vamos a ver que la primera que nos encontramos es VinyG's, la evolución del Pokémon Videasha. Con 251 puntos de ataque y defensa metalizado. Claro que sí. Seguido de. El Mega Manetric. Mirá lo que le hizo al pelo Se fue a la peluquería y se frizó con de todo El tipo eléctrico tiene ahora 405 puntos de velocidad Manetrick, mega evolucionado Vamos por la siguiente que es un Classic de la primera generación. Tenemos a Cloyster. El Pokémon Almejas. Diría la otra palabra pero no se puede decir online. El Pokémon Almeja con cuernitos. <ríe> Tiene 504 puntos de pura defensa. Y está metalizado. Está buenísimo. Vamos por la siguiente que es otro. Claydol ahí brillante. Bien poderoso. Seguido por... Otro genial oso de Tiranitar, otro mega genial oso Tiranitar brillante, que está buenísimo, el otro era metálico, este es brillante, esto es lo bueno de estos sobres de Fortnite y de los sobres de Pokémon Cars Evolution que ahora tienen diferentes tipos de brillos en la parte de atrás, me encanta, me encanta totalmente este sobrecito, con el cloister clásico es lo más... Vamos por el siguiente que es... Ta, ta, ta, ta, ta, el último, el último de esta Mega Tanda, de este Mega Unboxing de Pokémon Cards Evolution Vamos a ver... Ta, ta, ta, ta, las últimas cinco cartulis Damos vuelta estas dos y tenemos... Otro Mega Rayquaza, otro rey de los cielos, poderosísimo, que nos encontrábamos en la remake de los juegos de la tercera generación de Pokémon. Seguido por otro legendario que tenemos a Dialga, el emperador del tiempo. Lo tenemos ahí con 372 puntos de ataque y de defensa, claro que sí, tipo metal y tipo... ¿sí ¿Es metal? Y tipo dragón. Vamos, por el siguiente que es otro... Otro Donphan para elefantear con de todo Que viene acompañado de un Jan Mega Tenemos a Jan Mega el Pokémon volador tipo bicho Que tiene 298 de defensa y 317 de velocidad Seguido por la última carta de esta tanda Que es el Magneton La evolución, la segunda evolución del Magnemite Que tiene 317 de defensa de la primera generación de Pokémon Es tipo metal y tipo eléctrico Este sobrecito la verdad muy potente, muy potente que estos, no con estos dos legendarios. Claro que sí. Entonces echémosle, echémosle un vistazo a este montonardo de cartas de ustedes por nuestro servidor de Flash Gondor vamos a ver lo que te puedes encontrar entonces en la colección número 5 de Pokémon Cars Evolution un montón un montón de metalizadas con diferentes efectos brillantes, con los Pokémon más clásicos, los Pokémon más actuales y alguna que otra Pokébola vamos a ver si saldrá más Pokébolas y te digo, esta Gotitel esta Gotitel corrida es la rareza más rara que tenemos en estas Cartoonies, claro que sí hasta ahora hasta ahora pueden salir más, pueden salir menos, pero seguiremos viendo, seguiremos abriendo, yéndonos siempre, entonces derechito al vicio muchas gracias por ser parte del canal muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos acá mientras tomabas un tecito, un café un licuado, un jugo de naranja para pasar este verano súper caluroso nos vemos siempre acá nuevamente en un nuevo unboxing, en una nueva reseña o un nuevo video, yéndonos derechito al vicio